Seguro que vos preguntáis qué especies pueden vivir en una pradeira con alta concentración de sal. Porque, lógicamente, no es sin selo. Pues prestad atención a algunas de las plantas que atopamos aquí. A más importante de todas ellas eolimonio el limonio de Dodar, una especie en peligro de extinción que además es un endemismo de las costas atlánticas europeas. Leva espigas con flores azul-violáceas. A su diferenciación con otras especies de limonio, que también tenemos en Galicia en ambientes costeros y e que son más frecuentes, no en doada, pero sí podéis quedaros con estas espiguillas tan características que teñen todos los limonios para poder distinguirlos de otras plantas. También puedes observar en este espacio tan exclusivo o canizo blanco u verdolaga mariña, una planta muy bien adaptada a estos ambientes salobres que, como vedes, tienen cores verde prateados para resistir ben a insolación. A sus follas son algo crasas, carnosas para entendernos, pues acumulan agua para diluir o sal. Pero si hay una planta especialista en esta datación de acumular agua no su interior o para disminuir a concentración de sales, esa es a herba de sal. Mirad de talo más rechonchiño ten. Efisá de vos que parece que no ten follas. Hay pero tan pegadiñas o talo y e tan pequerrechas que pasan desapercibidas. E esta una adaptación para no perder agua por evapotranspiración. También podemos atoparnos en esta zona a herba dos salgadíos e a inuladas playas, las dos especies con follas carnosas como buen ejemplo de adaptación a salinidad de este ambiente. En zonas de mayor altura, las de este bordo de la lagoa, podéis observar comunidades vegetales dominadas por distintas especies de chuncos, es decir, Xunqueiras. Así que, ainda que o ambiente hostil, sabedes que hay especies besetáis que resisten y e sobreviven aquí, estableciendo además un hábitat para toda una fauna asociada a él, como puede ser o cangrexo verde, que atopa en esta pradeira salobre un lugar de refugio, o esta carriza dos e este lavacú de Fons Colombe, que encontramos en las proximidades de Xunqueira. En estas zonas litorais. Es muy frecuente observar o caracol das dunas, aquí hoteles sobre estos chuncos. Es una especie autóctona que se alimenta de muy distintos tipos de plantas, pero en otros lugares, transportada por el comercio humano, como en Estados Unidos o Australia, puede llegar a constituir una verdadera praga. Una muestra más de que las especies no son malas ni boas, todo depende de si nuestras acciones son respetuosas o no con medio natural. ¡Anda! E mirad aquí! Una ninfa de saltón de Asazuis asentada sobre o talo de un chantaje de mar. Esta última, otra de las especies vegetales características de estas zonas. También en estos ambientes salinos, podéis observar los movimientos rápidos y e nerviosos de un escarabello tigre, a cicindela do litoral. Y e por último asociada a este espacio está a la lagoa costeira próxima que constituye un ambiente esencial para numerosas aves, especialmente las limícolas, llamadas así por estar bien adaptadas con sus longas patas y e bicos a desplazarse y e alimentarse sobre limo y e area. Por lo tanto, esta lagoa supone área de descanso y e alimentación para estos animales que en ocasiones venen de lugares muy distantes. De nos depende conservala y e no perturbar a las aves que viven aquí.